Tan solo una vez te lo pediré, copiame a mí, imitame, arrancate la máscara, abraza a extranjeros, muestra tu sonrisa, bella. Responsablemente, te lo digo, responsablemente tendrás que asumirlo, no es una lección intransferible. Una relación indescriptible No le hagas caso al pastor del terror Ignora los ladridos del perro rabioso No dejes que te inyecten la desazón No permitas que te modifiquen el cuerpo Aléjate de las torres y de las máquinas Vete al campo y besa tus orígenes Solo una vez Inspírate Lánzate al abismo Libérate Únete, reúnete En torno al fuego o Escucha y cuenta historias Maravillosas Cántale a los niños Tus anécdotas de vida Todos alrededor Del calor humano Ríete conmigo Y bailes esta canción Responsablemente, te lo digo, responsablemente tendrás que asumirlo, es una lección intransferible. Responsablemente, te lo digo, responsablemente tendrás que asumirlo. No es una lección intransferible, una relación indescriptible. Aprendamos la lección, no repitamos la historia, la nueva generación desde el amor.